La, la, la, la, la, la, la implicancia francesa algo ah. de la implicancia francesa en el modelo constitucional peruano porque ya él eh, Vega ya este, desarrolló la, la influencia americana la influencia inglesa entonces le hizo la pregunta de cuál es la, la, la influencia francesa en la constitución porque lo toma como, como modelo Bueno, yo considero que no se debe tomar como modelo, ¿no? Sino en, en todo caso influencia, ¿no? O sea, en realidad, este, los, recoge los aportes de diferentes constituciones. Pero en este caso, en la historia de Perú, ha habido este, 12 constituciones mm. o sea, redactados, ¿no? Las, el, las primeras lo han había, tenido. Había, no le no entiendo, película, este por favor. Déjenme terminar. 12 constituciones este, redactados en el caso del Perú, este, por supuesto los primeros, los, in, los primeros han sido pues de influencia este liberal, no, eh, europeo y este y en las últimas de alguna manera tienen una tendencia eh, de influencia este, podemos decir americana, ¿no? Eh, en este caso, este, eh, pero. Eh, eh, influencia este, francesa la verdad este, no, no, no puedo precisar este, en, qué, en qué constitución por lo de las 12 constituciones que ha habido no y el compañero también mencionó de que de, de las influencias no sería muy bueno que el compañero también precise en qué de las dos de las 12 constituciones en qué, cuál de ellos tiene influencia de esos dos países que mencionó. gracias ya, muy bien, te contesto, compañero. Si bien es cierto, como yo lo mencioné antes, la Constitución, la Constitución, ¿no? Se estableció, decían que sea escrita y no tautista, que se breve para su conocimiento y a su vez que sea simple, comprensible y para entendimiento de todos. Esa es una. En la influencia inglesa se da la separación de poderes, ¿no? Eh, obviamente se le suprime el poder a la monarca y se le da poder a tres, tres digamos, los tres poderes. Y en la la influencia de la constitución francesa es los derechos fundamentales de la persona, el derecho a la propiedad y el derecho a protestar, porque eso se da después de la Revolución Francesa. Recuerden que se promulgó pues la declaración del hombre, de, de perdón, de los, los de, derechos de, del hombre y de los ciudadano. del ciudadano. Entonces, las influencia francesas son los que le dan los derechos fundamentales a las personas, entre ellos los que conocemos la propiedad, la protesta, etcétera. Gracias grupo. Claro, es es, es eh, la sí, doctor. doctor la este, es que... Sí sí breve breve este la verdad es que de hecho la infact, en este caso que las constituciones que, la, que las constituciones, este, a esta falla, ¿escucha, doctor? ¿Se escucha, doctor? Entre ¿se te escucha, quispe? Ya, bueno, este, solamente quería mencionarle de que, eh, de alguna manera, este, las constituciones eh, peruanas se basan en los diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos, de hecho, o sea, no podemos hablar de de algún este de derechos humanos si es que nosotros no vamos a tener en cuenta lo que es la revolución francesa en la, las fases que ha pasado, ¿no? Esto me parece que son las bases que de alguna manera tiene toda, casi todas las constituciones a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces no podemos decir que es un modelo, que de alguna manera este, hemos optado alguna en la constitución, sino que son las bases. Yo lo considero bases y no tanto influencia, ¿no? Muchas gracias. La esto de los derechos fundamentales, eh, todas las constituciones eh, tienen los, los derechos fundamentales que, bueno, ha sido una, el aporte de la Revolución Francesa, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante ese aporte, así como, todo, eh, así como la constitución peruana, la, la mayoría de las constituciones han, han, este, han recibido aporte y, hay, y, a, y a veces hay comentarios que es copia fiel, ¿no?, de, la, de las constituciones americanas y francesas. Se ha reunido a las tres y de ahí han sacado las, las diversas constituciones que rigen en los países, ¿no? Y con respecto al, a estos de los derechos humanos, tú me dices de los derechos fundamentales que no se debió, eh, que no podemos coger de Francia, porque los, los derechos fundamentales recién aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en, en, en la posguerra recién aparece, este, el, se forman los, este, los derechos humanos. ¿no? Y de ahí es que empieza a regir ya, y se da más prioridad a los derechos fundamentales que nos dice en el artículo 2 de nuestra Constitución. Ya, ese es para hacer un pequeño aporte nada más. Bueno, eh, creo que... Doctor, solamente para decirle lo siguiente es que no, no se puede hablar de una influencia. En todo caso son las bases que, que de alguna manera eh, la institución, la, la, la constitución como de acuerdo al principio de supremacía este, se se sienta eh, sobre unas bases, ¿no? Influencia yo pienso que debe ser aquello que se construyó como constitución. En este caso hubiese de repente la, este, antes de Juan sin tierra que hizo las primeras bueno. posibles este eh, de, de, de constitución, este, se podría hablar, pues, de una influencia, ¿no?, de, de, de un sector, ¿no?, pero, sin embargo, no había constitución cuando estaba Juan Sin Tierra en esta en este, no. en este caso, en el caso del Perú, ¿no? O sea, eso también hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y, y yo pienso que todos debemos de, de, de, de decir, este, tenemos que tener para poder hablar, porque, vamos a hablar decir para su conocimiento, para su tal, ¿no? Eh, o sea me parece que pecamos de soberbios, ¿no? Y yo no sé si alguien es de Autónoma o de Telesub o, o de qué institución, entonces yo pienso que eso de alguna manera este, mella este tipo de, de evento académico. ¿no? Doctor, una pequeña réplica. Mire, no yo en ningún momento he pecado de soberbios ni nada, pero yo lo único que le quería decir, ahora el compañero mencionado Juan Sin Tierra Recuerden que los documentos más antiguos era el el para el el en para el Agramón y el documento de Atenas. Ya eso es, pero cuando hablamos de Juan sin Tierra, la constitución se da cuando él es derrocado o más que todo eh, se le suprime el poder a la monarquía y ahí es donde se da la división de poderes. O sea, digamos que no son, bueno, como quieras llamarlo, pero son fuentes del constitucionalismo, influencias del constitucionalismo, ¿no? Eh, recuerda que la, la primera carta humana es la carta de libertades, y ahí se establece lo, el principio básico que era la separación de poderes. Se le suprime a la monarquía el poder, el poder absoluto, ¿no? Ahora, son... Como tú mismo lo has dicho, tal vez, ¿no? Pero cada, cada constitución aportó una fuente para desarrollar todo el constitucionalismo eh, peruano. no Y no es de soberbia, compañero, solo te estoy haciendo una pregunta. Ahora, si no puedes contestarla normal, no hay problema. Ya, bueno, eh... es, que, es que los derechos fundamentales de la Revolución Francesa es, no es una constitución, ¿no? O sea, eso también hay que aclararlo. Muchas gracias. Hay, hay, en esa Revolución Francesa, eh, en, la, en su constitución, creo que fue en 1789, porque de ahí hubieron tres constituciones más, a la 89, 91, 93 y 95. ¿no? Y, y ahí se crean los derechos fundamentales en, en la Revolución Francesa. Si bien es cierto, en, en los derechos del, del ciudadano ¿no? Es, ese, esos derechos se agrega a la constitución de 1789, mil creo que es la primera constitución. Sí, sí doctor, eh, cinco de mayo. ¿Cómo? Sí, 1789 1789 es, es, en esa constitución se agrega, ¿cómo sí, se llaman la, los, los derechos ciudadanos, que son 17 artículos, se agrega a esa constitución, ¿no? Y, y de ahí empieza a regir ya. Bueno, eh, Muchas gracias, felicitarlo a, a los dos grupos, ¿no? Por, por la participación, la exposición, aunque ha, ha, ha habido tres, cuatro alumnos que prácticamente han estado de observadores nada más y bueno, ya tendrán su nota. Y yo creo que estas, estos debates, estas preguntas hace que esto se fortalezca más en, en nuestro conocimiento. Yo siempre digo que cada noche con ustedes aprendo un poco más. ¿No? Y, y de repente quizás eh, tengamos, de repente, como dijiste, Equipe Copaja, ¿no? Aires mm -hmm. de soberbia, pero no, no lo, no lo llevemos por ese lado, ¿no? De repente es la forma de que Vega explica o, o entiende, ¿no? Y, y yo creo que este es saludable para todos, ¿ya? Eh, nuevamente, felicitarlos a todos. ¿No? Y esperamos para la siguiente semana, ya la, la clase de hoy día se la voy a colgar ya en, en, el, en, el este, en la plataforma juntamente con su foro, ¿ya? Y la próxima semana ya continuamos con la exposición para terminar esto, ¿ya? Eh, entonces ahora vamos a pasar lo que es la lista al sistema, ¿ya? Okay. Por favor, hay que prestar un poquito de atención a la lista. Doctor, disculpe, el compañero Christian me botó el sistema. Por favor, déjenle entrar. ¿Quién? El compañero Christian, el que expuso. A ver, empieza a cortar, por favor, cuando, es, cuando esté ya en la. Bien. Un ratito. <risa>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 Eh, Aguilar Cárdenas presente doctor Aguilar Cárdenas Aikipa ah, Aikipa Ambrosio presente doctor bueno bien ahí sí van apareciendo en la, en la cámara para yo visualizar Arapa Arapa. Arteaga. Ayón. Presente. Blanco Muñoz. Calderón Collado. Presente, doctor. Calderón Peche. Presente, doctor. ¿Campodónico? Doctor, él eh, le votó el sistema, él es el que puso. Ya, conforme. ¿Cansaya? Eh, presente, doctor. ¿Cárdenas León? ¿Cárdenas León? ¿Carpio Sánchez? Presente, doctor. Castro Flores, Castro Flores, Castro Flores, ojo señores, me estoy pasando lista y Castro Flores no se encuentra, Cuno García, Cuno García, Centurión, Centurión, Cermeño, Arapa, profesor, presente. Condori, presente, doctor, buenas noches. Condori Chambi. Condori Chambi, Hugo, presente, doctor, buenas noches. Coronel. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Corrales. Presente, doctor, buenas noches. Cruzado. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuba Escalante. Presente, doctor, buenas noches. Díaz Calderón. Presente, doctor, buenas noches. Díaz Durán. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Díaz Ríos. Presente, doctor. Buenas noches. Estofanero. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Fautino. Presente, doctor. Flores Perca. Flores Perca, presente, doctor. No. González Zúñiga. Presente, doctor. Holguín. Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Guayani. Wilca Guamán. Presente, doctor. Laupa Pérez. Presente, profesor. Buenas noches. Loaiza Farfán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. López Cari. López Cari. Mamani Ceballo, Marticorena Corena Arias. Presente, doctor, buenas noches. Medina Caldúa. Medina Caldúa. Mejía Loaiza. Presente, profesor, buenas ¿Eh? noches. Mera Pinto. Presente, doctor. Miranda Reina. Ya no viene, doctor. Mogrovejo. Presidente, Alfredo. doctor, buenas noches. Sí, Hola. Alfredo le habla, buenas noches. Ángel Benito. Miguel Ángel. Morán Mendoza. Presidente, doctor, buenas noches. No le he escuchado participar Mendoza, Morán Mendoza en, en, la, en, las, en las exposiciones. Muñoz Zenice. Presente, doctor. Navarro. Navarro Gou. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor. Por servicio, del grupo. Disculpa la intrusión. Quiero por el trabajo. Me están, me están llamando. Quiero ausentarme, quiero salir ya del grupo para ausentarme porque en el trabajo parece que hay atentados y quiero salir, doctor, me están llamando. Vamos ¿Quién a... ¿Con quién estoy hablando? Con Isidro Condori, doctor. ¿Cómo? Isidro Condori. Isidro Condori, profesor, tiene servicio. Ya, conforme, Neira ¿Sí? Sánchez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Presidente, doctor. Obregón. Doctor, Navarro Buen, me estaba llamando y me interrumpió el compañero. ¿Sí? Ya, conforme. Presente, doctor. Palomino Cruzado. Buenas noches. Paredes. Presente, doctor. Buenas noches. Quillay. Presente, doctor. Quillay, buenas noches. Quispe Copaja. Ramírez Rodríguez. Presente, doctor. Rodríguez Altamirano. Quispe Copaja, presente. Ya conforme, Rodríguez Altamirano, Rojas Arica, Romero, Romero Ramos, sacachipana Doctor, buenas noches, presente doctor. Ya, Salazar Ponce. Salazar Ponce, presente profesor, buenas noches. Estamos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Portillo. Santos Cuña. Presente, doctor. Sarmiento. Presente, profesor. Sedano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Serrano. Presente, profesor. Buenas noches. Taza Quispe. Tito Yañe. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tito Guiñape, Presente, doctor, buenas noches. Valderrama. Doctor, buenas noches, presente. Valencia Ato. Presente, doctor, buenas noches. Valerio Miranda. Presente, doctor, buenas noches. Vega González. Presente, doctor, buenas noches. Velar de Huertas. Presidente, doctor, buenas noches. Vilcabana. Presente, profesor. Villanueva. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Yataco. Este Yataco se para yendo nada más. Llega, contesta lista y se va. Doctor, buenas Sí. Doctor, buenas noches. El ángel el doctor recién pudo volver a entrar. Ya, conforme. Ya está cuando doctor, está presente. Sí, Miguel Mogrovejo, buenas noches. Ya, conforme. Ángel Mogrovejo, doctor. Gracias. Ya. Yupanqui. Y. Zúñiga, no está en la. Zúñiga. ¿Qué? Zúñiga. Buenas noches, dígame, doctor. Buenas noches, lo escucho. ¿El sacado de la lista? ¿Por qué, doctor? ¿Qué ha pasado? No sé, acá tengo 80 y termino con Yupanqui. No sé, me Buenas noches. La primera. En la primera llamada de lista me ha, me ha, me ha No, ahí? sí, sí, sí. Yo, yo sé que está acá, pero aquí en el sistema no puedo marcarte porque solamente me aparecen 80. Claro, y no pues... me apareces tú. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Quiénes son las candidatas? Sí. Ya, que no te preocupes, yo te voy a considerar de todas maneras, pero acá me está, me está apareciendo 80 sí. nada más, ¿ah? ¿eh? no, qué raro porque en todo Daniela aparece. la primera la no, no, no, sí Yupanqui yo sé que tú estás sí, lo profesor. que yo te digo en la lista del sistema Zúñiga, Zúñiga no Yupanqui, Zúñiga ya no apareces Zúñiga solamente aparece hasta Yupanqui Pardo y tú no apareces Zúñiga no sé qué ha pasado pero de todas maneras, te estoy considerando, ¿ya? Sí, doctor, ya. Okay. Profesor Arapa. A ver, un momentito, por favor. estás Tazaquipi, ¿no está? Sánchez Portillo. Rojas Alica, Rodríguez Altamirano. Oyola. Miranda Reina. López Cari, Mamani Ceballo. Falto. Guayani Díaz, falto, Fernández Carrasco, falto, Centurión y Cermeño, falto, Castro Flores, fast, eh, Castro Flores, falto, Cárdenas León, falto, Blanco Muñoz, falto, Arteaga Chamorro, falto, ya, eso es todo. Ya, voy a cerrar el sistema ahorita. Ah, ya. Mira, recién aparece Zúñiga. El sistema está fallando. Sí, pues, está asustado, ¿eh? sí, sí no, ya, que, que recién aparece Zúñiga. Te va a dar un farto ahorita, Zúñiga. Sí, Calma, ladrón, amigo, amigo, no, no pasa, pasa nada. Sí. Me voy a ir a donde prenderlo día para que me pase el huevo. <risa> <risa> Se pasó, Zúñiga. Ya, listo. Entonces vamos a cerrar. Campodónico. A ver. Bueno. Campo, eh, campo, campo, campo, campo, campo. No, sí, ya está considerado campo dónico en la lista. Profesor, considere mi arapa, por favor. Señor, yo estoy llamando hace rato. Fui un ratito a misionar, profesor. Y me hace, me hace regresar nuevamente. Y ya van a ser las dos. sí, profe, disculpe. Ya lo consideró. Ya debe está considerado eso, ya. No, no se debe Gracias, Te profe. No sufrir. Te está haciendo sufrir, así es el profe. Vamos a ver. Oye, aquí, un ratito, un ratito ya para que se vayan a descansar. Uh, en hermana, no sé. Sí. Uh, uh. Todo, vamos. Ya pueden ir saliendo, no hay problema. Buenas noches, hasta mañana. Hasta la, la, la, la próxima semana. La gracias, la la noche. Noche. gracias, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Soy noches. Buenas <risa> Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya vamos a salir cuando se pase la chiquito. Hasta No, hasta el yeah, próximo viernes.